Las migraciones son fenómenos fascinantes que tienen lugar en multitud de especies, desde ballenas hasta mariposas. Hoy hablaremos de ellas en combate y bata. Hay muchos tipos de migraciones diferentes. Están las migraciones de corta distancia, como por ejemplo muchos anfibios que durante la época reproductiva migran a charcas donde se reproducen y cortejan a las hembras y luego vuelven al, al sitio donde pasan el resto del año, al bosque o la pradera, donde sea. También hay migradores altitudinales, como por ejemplo las cabras montesas y otros muchos animales de montaña, que pasan el verano en la parte alta de la montaña, pero luego conforme se acerca el invierno y las temperaturas son más duras, bajan a zonas más bajas donde las temperaturas son más agradables y hay más alimento. Es fácil imaginar cómo este tipo de migraciones han podido llegar a evolucionar y establecerse en el comportamiento de estos animales. Van buscando alimento y pues gradualmente van bajando y luego conforme el alimento se hace accesible más arriba, pues van subiendo. Sin embargo, también hay migradores de larga distancia, como muchos pájaros, que, que atraviesan miles de kilómetros y atravesando desiertos, mares o incluso la Tierra entera, como es el caso del Tarrán Ártico. Un pajarillo de apenas 100 gramos que mira de polo a polo. Flipante. Hay distintas hipótesis sobre el origen de estas grandes migraciones. La que más respaldo tiene parte de, la, de una base de que el origen sería en los trópicos. Eh, entonces... Como en los trópicos, hay, hay abundancia de alimentos durante todo el año, pero también la competencia es muy grande. Entonces, durante la, las épocas en las que había alimento, más en las zonas templadas, pues habría aves o animales en general que se desplazarían a estas zonas. Y luego, conforme, cuando llegaba el invierno a la zona templada, pues volvía en el trópico. Este, este desplazamiento sería cada vez más grande para huir de la competencia a, y llegar incluso a saltar los trópicos, pasando... El verano en el hemisferio norte, pasaría en el hemisferio norte y luego cuando llegaba el invierno se volvía al hemisferio sur donde era verano. Y así saltaban los trópicos y evitaban la gran competencia que hay en esta zona. Sin embargo, que el grupo de agaves o de lo que fuera se originará en el trópico no quiere decir que el comportamiento migratorio también se originará aquí. La hipótesis contraria a esta establece que el origen del comportamiento serían en poblaciones de zonas templadas que durante el invierno... Mirarían al sur o al trópico porque allí la abundancia de alimento era mayor y escaseaba en la zona de origen. Esta hipótesis hay estudios que demuestran cambios que en distintos grupos de animales, como por ejemplo en aves de Norteamérica, muchas aves de Norteamérica. Parece ser, según modelos genéticos que han hecho, que es mucho más probable que este sea el caso, o sea que el origen, el comportamiento migratorio fuera en Norteamérica y de allí migrarán hacia lo histórico. También es totalmente posible que unas especies tengan un origen en un sitio y otras especies en otro. En cambio, las hipótesis serán correctas en una especie igual. De hecho, las estrategias miradoras son muy diferentes. Hay especies que migran en bandadas, en grupo, especies que migran solitarias, durante el día, durante la noche. Hay especies que, en las que los juveniles de primer año migran junto a los adultos, con lo cual siguen a alguien que conoce la ruta, pero también hay muchas otras en las que los juveniles migran solos, o sea, sin haber hecho nunca la ruta, sin saber siquiera a dónde van, ellos salen y viajan de Europa a África, o de Norteamérica Sudamérica, o a Sudamérica, En cada una de estas situaciones, los retos a los que se enfrentan son diferentes y, por tanto, las adaptaciones que se han visto favorecidas en cada caso son diferentes también. Las especies que migran durante el día pueden orientarse gracias al sol, gracias a elementos del terreno que sean visibles, sin embargo, las que se orientan, las que migran durante la noche, se, no tienen esta ayuda, se orientan muchas veces por las estrellas. También muchas veces se tienen, tanto las diurnas como las nocturnas, una especie de brújula interna que es capaz de reconocer los campos magnéticos de la Tierra y en base a ellos también orientarse en aquellas especies en las que la migración se realiza en grupo. Pueden seguir a un guía experimentado que conozca la ruta y en las que la migración es individual, la migración es individual pues tienen que tener por narices algún mecanismo interno que innato que les indique hacia dónde tienen que ir. Además, el carácter migratorio es bastante caprichoso. Ha aparecido y desaparecido multitud de veces a lo largo de la historia de, de la vida. Incluso dentro de la, misma, de la misma especie hay poblaciones que migran, poblaciones que son residentes, que no migran, y dentro de las que migran hay algunas que toman una ruta o toman otra. Este es el caso, por ejemplo, de la curca pilotada. Hay tanto individuos residentes como migradores. Entre de los migradores hay algunos que pasan que viajan desde el, la zona centro y este de Europa hacia el este de África, pasando por Turquía y Oriente Medio, y otros que viajan de la zona centro y oeste de Europa, por, viajan a la zona oeste de África, pasando por la Península Ibérica. Entonces, tenemos incluso, y agarrar fuerte, hay, recientemente, se ha establecido una ruta de migración que va de centro de Europa a Inglaterra, a Gran Bretaña, porque, agarraos, eh, allí, debido a, a la popularidad de los comederos de pájaros, hay abundancia de alimento durante el invierno. Uf, ¡Flip! Este es uno de los casos en los que los pájaros vuelan, migran individualmente, y los juveniles también tienen que realizar su primera, su primera migración solos y sin saber bien a dónde van. Pero sí que saben lo que tienen que hacer, lo tienen codificado en su ADN. Eh, en un estudio se cogieron pájaros de la zona centroeuropea de poblaciones que migraban por la ruta del este y otras que migraban por la ruta del oeste, por la ruta de eh, la península ibérica. Los pusieron en una especie de cajas y veían que incluso las crías que nunca habían migrado, eh, las que pertenecían a la población que tomaba la ruta del este, bueno, del sureste, eh, iban en dirección sureste. O sea, veían dónde en la cajita, dónde estaban eh, arañando la cajita. Y las que eran de la población del suroeste, pues, de la ruta del suroeste, iban a, en dirección suroeste. Además, por un paso más allá, y cruzaron a individuos de ambas poblaciones, de las que tomaban la ruta del suroeste y del suroeste. Y lo que vieron fue que las crías tenían un, un fenotipo, digamos, un fenotipo intermedio. Es decir, esto quiere decir que iban hacia el sur. Esto en, el, en, la, en la vida real, o sea, en la naturaleza, las llevaría a cruzar el Mediterráneo tal cual, lo que haría que sea mucho más difícil y la probabilidad de supervivencia de, estas, de estos híbridos, digamos, entre ambas poblaciones, fuera menor. Entonces, esto realmente tiene implicaciones muy importantes, porque lo que tendría que decir es que sería una barrera que estaría impidiendo que estas poblaciones se cruzaran, ya que las crías que surgían del cruzamiento estaban muriendo sin descendencia, con lo cual la selección natural estaba evitando que estas dos poblaciones se crucen, lo cual a la larga si esta barrera es suficientemente fuerte y realmente mueren, mueren todas las crías o todas las crías eh, estas poblaciones se estarían diferenciando cada vez más y podrían con el paso del tiempo llegar a ser especies distintas este estudio muestra que al menos en este caso la ruta está realmente codificada en el ADN además viendo la simpleza de la herencia en los híbridos eh, esto nos indica que no hay muchos genes implicados son pocos genes y como decía simple, digamos. Esto tiene importantes implicaciones, tanto académicas, porque realmente es muy interesante para poder estudiar cómo se ha, cómo ha evolucionado el carácter migratorio y qué presiones está sufriendo, pero también el nivel de conservación. Por ejemplo, si queremos reforzar una población que está en decaimiento o está en peligro, está de individuos de una población fuerte, tenemos que tener especial cuidado de que si son de rutas diferentes o si toman rutas diferentes, puede ser que los individuos, las crías de estas mezclas, no sean muy eficientes. La migración es un tema fascinante, eh, que tiene un montón de casos impresionantes, alucinantes, que, de los que seguro que en algún otro vídeo hablaré. Eh, espero que os haya gustado, si es así, darle like, que me hace mucha ilusión. Y suscribiros si queréis, saber, si queréis ver más vídeos. Y como siempre, en la descripción dejo referencias para si queréis ver más sobre este tema, leer más sobre este tema. Y en los comentarios podéis poner vuestras opiniones, vuestras dudas, debatir. Eh, y sé que estoy empezando, que tengo mucho que aprender, así que también estoy muy abierto a recibir críticas, las agradeceré mucho. Ya, hasta pronto.